Franco-macorizanos abordados por este medio valoraron el año 2018 como positivo a pesar que se incrementó la delincuencia en el país. ¿Por qué? Porque no hubo nada. En términos medios, ni muy buenos ni muy malos. Hey. Excelente. Con todo esto atrás, y usted está muerto, uno puede salir al medio, ¿qué te puedo decir mío? De muchos problemas, no fue favorable para nada. Esperemos que el otro sea mucho mejor. Bien, pasamos la vida bien. ¿no? Me Fue bien este año, me la pasé feliz. Me dejaste con un chivo. ¿No? Positivo. Por ahora ha pasado bien el año. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.